Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Eric Alduc y vamos a repasar seguramente uno de los movimientos más interesantes del mercado de pilotos durante las últimas semanas. Y es que como bien sabréis, Pierre Gasly anunció su fichaje por Alpine para la próxima temporada de 2023, reemplazando nada más y nada menos que a Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula un movimiento atrevido, pero a la vez seguramente lógico para esa trayectoria deportiva. Y es que, obviamente, como todo movimiento en la Fórmula 1, tiene unas ventajas y unas desventajas a destacar. Por un lado, pues, tendremos un Gasly que busca tener un coche más competitivo, en un equipo propio, con motor propio, y que obviamente le dejará pues una libertad mucho mayor de la que contaba dentro de Alfa y dentro de la órbita Red Bull con el no depender de, de todas las decisiones que toman eh, desde Red Bull para sus pilotos y que obviamente pues en Alpine podrá disfrutar de una mayor libertad. Por otro lado obviamente pues buscan no, buscarán no estancar su trayectoria deportiva un poco como lo que, lo que le ocurrió a Daniel Kvyat que continuó en Alfa Tauri después de, de descender de Red Bull durante varios años y obviamente eso no fue a ningún lugar, terminando su trayectoria en la Fórmula 1 después de demostrar que seguramente tenía el talento para optar a cosas mayores en la parrilla, pero que sin embargo ese bajón después de salir de, del equipo principal de Red Bull afectó demasiado y acabó terminando con sus sueños de aspirar, de aspirar a cosas mayores. Más allá de eso, pues también va a contar dentro de Alpine pues, con un mayor salario, mayores herramientas... Eh, un poco mmm, todo será mejor para, para Gasly, va a disponer pues de la oportunidad de brillar seguramente más pero a la vez con el riesgo de que ese brillo, ese talento que seguramente todos nosotros sabemos que tiene no lo pueda demostrar un poco como lo que ha ocurrido con Daniel Ricciardo y ese es uno de los peligros mayores que obviamente pues en Red Bull saben eh, que estás eh, por tu talento saben que te han visto durante muchos años y obviamente no tienes tanto a demostrar eh, para continuar dentro del equipo B, al menos, porque hemos visto que en el equipo A es difícil y cuesta mucho mantenerse, como le ocurrió a él en 2019 cuando optó por estar al lado de Max Verstappen en el equipo titular de Red Bull y, sin embargo, los resultados no llegaron y eh, eso terminó descendiéndolo a Alfa -Tabri. Más allá de esto, pues obviamente eh, la oportunidad de volver a subir a Red Bull también se pierde marchándose de la órbita, del entorno del equipo austríaco, ya que difícilmente desde Red Bull se fijen en alguien que se ha marchado. Ya podrían haberse fijado en Sainz, en Ricciardo, en Vettel, en otros pilotos que han acabado saliendo de ahí y que finalmente no han vuelto. Y es que es muy difícil. Una vez se marcha uno de, de la órbita Red Bull, una órbita, un entorno muy cerrado y que pues, confía un poco en el exterior. Sí, han contado con Nick Vries. Para, para la temporada que viene dentro de Alfa Tauri, pero es porque, por la falta de experiencia que han visto en sus pilotos más jóvenes. Más allá de esto, pues eh, puede costar, obviamente, demostrar su talento en un equipo nuevo, eh, con un jefe de filas que va a tener, que va a ser Esteban Ocon, de una rivalidad pues, que ya viene desde hace tiempo y que obviamente va a costar mucho eh, hacerse un hueco dentro del equipo y especialmente eh, en una Fórmula 1 tan competitiva como la que vamos a tener a partir de la próxima temporada. Por ello, obviamente, pues el cambio de aires va a ser positivo, por ello pues vamos a tener un Gasly seguramente más relajado sin la presión que comporta ser un piloto dentro de la órbita Red pero sin embargo con unos riesgos añadidos que va a ser tener de compañeros de con eh, estrenarse en un equipo eh, que está un poco más arriba y del que se espera eh, obviamente resultados mucho mayores de lo que se espera dentro de, de Alfa Tauri y obviamente pues con esos pequeños riesgos de no demostrar realmente ese talento y esa valía que todo el mundo sabe pero como ha pasado con Ricciardo pues pueden no llegar a los resultados y después eh, el hecho de que pues, pueda ascender, poder dar mayores peldaños dentro de la Fórmula 1, alcanzar mayores logros en un equipo pues, que seguramente tendrá más oportunidades. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido este movimiento de pierre Gasly? ¿Acierta el piloto francés en fichar por Alpine? Dejad vuestro comentario y los leeremos.